que tenemos, no es básicamente por la recaudación. Recordemos que esta recaudación se hace en este evento, luego se vuelca durante el año, con el acompañamiento de la Reina de la Vendimia, a, a un montón de obras de solidaridad. Comedores infantiles, eh, patios escolares, viviendas para algunos que lo necesitan. Es una cantidad de obras que hace la Fundación en, en 364 días, en donde hoy es el, es el primer día.